no sé lo que va a pasar. Me ha llamado Raúl y me ha dicho que venga, que, que venga a la oficina, que, que tenía que hablar conmigo. No sé, un sábado, un sábado. No, no entiendo. No sé. Además me ha dicho que grabe este plano y que, y que me suba. No entiendo. Voy a ver qué quiere. Buenos días. Buenos días. Ok, está. ¿Estás bien? ¿Sabes quién soy? Pero, Raúl, que no hay jefes aquí. que ¿Desde cuándo hay jefes? A ver, ¿desde cuándo? Solo estamos tú y yo, Raúl. ¿Raúl? está bien? ¿Raúl? Esta semana estaba infiltrado en la empresa como Laura, la becaria. ¿Laura la becaria? Pero a ver, Laura la becaria era una chica eh, con el pelo negro, súper simpática y tú no... Es Laura, Es impresiona. No sé. ¿Qué es Laura? Es Laura. Iván, ¿sabes qué es esto? Sí, ¿verdad? Son mis papas. Mis papas. Te pregunté si podía comermelas y me dijiste que sí. Cuando lo sabes perfectamente que no. Iván. ¿Me puedo comer esto? ¡Claro que sí! ¿Pero no es de nadie? ¿Quién va? Esto lo se así... Y si es de alguien, ¿qué más da? Vale, vale. Si es de alguien, pues... Mira. Esto es corcho, ¿no? Lo llenas así... ¿Quién se da cuenta? Esto, esto... Esto lo hago yo siempre. Ahí está. Vale, vale, vale, vale. Da igual. Vale. Vale. Gracias. Iván, ¿Cuánto tiempo llevo comiendo corcho? Cuatro años. ¡Cuatro años! Iván, también te dije que no tenía ni idea de lo que hacéis aquí. Ni mucho menos idea de llevar redes sociales. En cambio, me diste un control absoluto sobre ellas y. me dejaste publicar lo que quisieras. Bueno, esto es Facebook. ¿Lo conoces? Sí. Pues bueno, también hay Twitter e Instagram. Se trata de, de ir poniendo cositas, por ejemplo. Vale. ¿Ves? Y que la gente vea que estamos ahí. Vale. ¿Y exactamente qué hacéis aquí? Vendéis papel. ¿Papel? Sí, se podría decir que vendemos papel. Vale. Iván, llevo una semana publicando cosas sobre papel para ponerte a prueba y no me has dicho nada. Todo lo contrario, me has dado fotos, me has dado precios, me has dado... O sea, de hecho me dijiste que subiera esta foto. ¿Qué, qué quiere decir esto? Yo creía que era lo mejor para la empresa, a lo mejor que entrasen ingresos por ahí. Pero, ¿tú sabes lo que hacemos aquí? No, no tenemos nada que ver con el papel. ¿Qué tendríamos que hacer contigo? A lo mejor, no sé. Enseñarme mejor cómo hacerlo. Yo creo que lo que debería hacer es despedirte. Directamente a la puta calle. Por suerte para ti. Por suerte para ti. También hiciste cosas bien. Lea esta carta. En Rago Parmesano confiamos en la gente como tú, Iván. Trabajadores que cada día se dejan la piel en esto y que defienden la marca por encima de todo. ¿Sabes lo que significa eso? Que te apreciamos, Iván. Te apreciamos. Eres un, una, una pieza indispensable de este puzzle. Nos interesa tener a gente como tú. Pues mientras yo estaba infiltrado, no me tocaste casi el culo. Incluso equiparaste tu sueldo al mío. A ver, tampoco cobramos nada. Y eso te honra, Iván. Eso te honra. Por eso nos gustaría recompensarte. Tú me dijiste que siempre habías querido el amor, la verdad. Bueno, ¿Algo...? ¿alguna putada que te pase? ¿Algo malo? ¿Eh? Sí. Me van a desahuciar. ¡Oh, qué putada. Mm. ¿Y eso? Bueno, mi padre fue a Argentina y dejó de pagar. Bebo con todos mis hermanos, uh -huh. que son cinco. Y más, menos tengo entendido que bajo aquí. No cobramos nada. Ah, okay. Okay. Mm. Bueno, a mí lo único que me haría feliz es un amanecer de Andorra. ver el amanecer de Andorra? Sí. Los amaneceres en Andorra dicen que son preciosos. Por favor, abre este sobre. Te lo mereces, Iván. Te lo mereces. Te lo no mereces. puede ser, no puede ser. Te lo mereces, Iván. No puede ser, no puede ser. Esta postal no es nada en comparación con tu trabajo, Iván. No puede ser. Te lo no mereces. Puede ser. Gracias. Gracias a ti, Iván. Sí, sí, sí, llévatelo. ¿Te puedo dar No. A partir de ahora espero que, que se, me, se me siga respetando y valorando y que creo que mis ideas ahora, dentro de la empresa, van a ser más escuchadas. Y eso que tengo un gran futuro en esta empresa. Pues esta semana he visto todos los, los departamentos de esta empresa, sus, sus mejores piezas y sus peores también, eh, he cambiado, desde luego no soy el mismo después de esto y sin duda, sin duda, este cambio va a ayudar mucho a que la empresa vaya mejor, de toda esta experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida después de, del nacimiento de mi hijo, pero, pero genial, genial, vamos, súper bien es que lo recomiendo muchísimo a todos mis amigos, que se infiltren en sus empresas